Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestra pieza del mes de los domingos. Le agradezco muchísimo a todos ustedes que estén hoy aquí, un domingo de puente además, por lo cual, bueno, pues siempre en este museo estamos muy contentos de que nuestro público pues tenga interés en las actividades que, que hacemos. Eh, agradecer también, como siempre, a la Asociación de Amigos del Museo, que saben ustedes que sin ellos pues, muchas actividades no estarían tan bien organizadas como están, puesto que, que ayudan mucho y es muy importante, vuelvo a repetirlo, la participación de la sociedad civil también en la, en la cultura. Agradecer a todos los compañeros y compañeras arqueólogos y de museo que hoy están aquí, y especialmente también a los compañeros de la Delegación del Gobierno. Hoy tenemos al Delegado del Gobierno, Adolfo Molina, muchísimas gracias por venir, y a Mar Rodríguez, que es la responsable de prensa, y bueno, para mí son como compañeros y, y amigos. Así que muchísimas gracias, y sobre todo también, bueno, pues al ponente que tenemos hoy, que a mí me da un poquito apuro presentarlo, porque bueno, ya lo conoces mucho no me, no me ya lo conoces mucho y bueno, es muy asiduo de este museo tanto para difusión como para investigación y buen amigo hemos compartido muchísimos bolos juntos el último fue en Roma, en junio pasado que hablamos, los dos eh, estuvimos invitados en Roma, ¿verdad? para hablar de este, de este proyecto que hoy les va a presentar y bueno, pues yo estoy encantada de que hoy el, bueno, pues el catedrático de Arqueología, profesor doctor Carlos Márquez, esté hoy aquí con nosotros para hablarnos de un proyecto en el que el museo también se ha implicado mucho porque ganamos mucho con él. Ganamos mucho en conocimiento de esta ciudad, de la ciudad romana y en conocimiento también de, bueno, a la hora de difundir para ustedes pues todo lo que fue la Córdoba romana. Eh, sobre Carlos Márquez hablar solamente una pincelada, la temática de su investigación ha abarcado temas vinculados con la arqueología romana, la cerámica, el urbanismo y de forma fundamental la arquitectura y la escultura. Los principales resultados del equipo en el que se integra ha sido el descubrimiento y el análisis de dos complejos fundamentales de la Córdoba romana. El teatro, que lo tenemos aquí debajo, y el foro adyecto que bueno, como saben ustedes, está en la zona Monería y es la parte del foro al lado del foro principal de la ciudad. Y el último año años ha comenzado a tratar también la escultura romana a raíz del programa iconográfico del foro de Torre Paredones en Vaina, destacando en todos estos ámbitos de trabajo, bueno, pues novedosas aportaciones. Entre los libros y las numerosas publicaciones que tiene a nivel nacional como internacional, destacamos uno que para los arqueólogos y arqueólogas es fundamental que es la decoración arquitectónica de Colonia Patricia una aproximación a la arquitectura y urbanismo de la Córdoba romana es un libro de cabecera, aunque no quiera reconocerlo, no pero es para todos porque es un catálogo de elementos que nos sirve vamos, muchísimo para, a la hora de, de, de comparar y establecer paralelos y una de sus últimas publicaciones ha sido la monografía editada por la Universidad de Córdoba sobre la acta de la octava Reunión de Escultura Romana. Tiene, como digo, numerosas publicaciones a nivel internacional también, en las que no nos da tiempo de, de entrar. Lo mismo ha participado de manera continuada desde 1989 en proyectos de investigación de carácter internacional, tanto por la Comisión Europea, ...o a nivel nacional por el Ministerio de Educación... ...algunos de los cuales dirigidos con él, como este último... ...también han sido financiados por la Fundación BBVA... ...destacar también, bueno, por nuestro interés... ...y, y el agradecimiento a esa colaboración público-privada... ...que también buscamos muchas veces desde el museo... ...y en este caso se da, se da con, este, con este proyecto... Bueno, pues él ha trabajado en la decoración arquitectónica de villa adriana en, bueno, como digo, en Torres Paredones y en tantísimos sitios que de verdad no se da tiempo de, de explicárselo. Y ha tenido dos becas, creo que fueron o tres, en la Academia Española en Roma, también hemos disfrutado juntos en la, en la Academia Española en Roma, y bueno, y cantidad de becas concedidas por otros organismos internacionales. Como docencia universitaria cuenta con seis tramos de docencia reconocidos por la universidad. Es profesor de la, del área de arqueología de la Universidad de Córdoba y también, como no, hay que destacar su labor de gestión universitaria, que también la ha tenido en puestos de gestión de carácter unipersonal, en el vicedecanato de infraestructura y asuntos económicos de la Facultad de Filosofía y Letras, en la dirección del Secretariado de Estudios Propios. ...y director del Secretariado de Formación Permanente... ...de la Universidad de Córdoba durante ocho años... ...como ven, bueno, esta breve pincelada... ...tiene una dilatada carrera... ...en todos los aspectos, fundamentalmente en Arqueología... ...pero vamos, yo agradecerle como amigo y compañero... ...que estoy hoy aquí, muchas gracias. Soy yo, Lola, quien agradece tu amable invitación... ...y naturalmente, como muy bien ha dicho la directora... ...a todos ustedes por acompañarnos esta tarde con todos los araos, puentes, eh, carnavales eh, de, que hay fuera de este sitio Volver al museo Lola y eso nos ha hecho muy bien eh, para exponer el resultado de, del trabajo para mí eh, no solamente no es una obligación sino todo el contrario Primero eh, yo considero esta institución como mi casa yo si no fuese docente sería sin lugar a dudas parte de este museo y lo soy Siéndolo. Y en segundo lugar, eh, y ya tiene eh, vinculación con el objeto que hoy vamos a tratar, le comentaba antes a Mar que hace justamente dos años nos daban, nos concedían eh, un proyecto de investigación eh, a humanidades, lo que no siempre es fácil. Eh, la Fundación BBVA, eh, y el, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, eh, con unos objetivos que tienen ustedes en pantalla pero que yo resumo en, en, en dos eh, En primer lugar, eh, rescatar los fragmentos como elementos fundamentales de información para el análisis histórico es decir, eh, hoy día eh, cualquier historiador, cualquier arqueólogo tiene eh, todas las piezas de, de este museo, por ejemplo como referencia para poder estudiar, para hacer su sus análisis de carácter histórico. En las excavaciones salen poquísimos elementos de carácter arquitectónico o e escultórico y yo estaba viendo que la cosa se, se, se centraba demasiado y se, se, se, se limitaba demasiado. En un momento determinado, hablando con Lola, le planteé la posibilidad de acudir a los almacenes. Eh, que están, como saben ustedes, en un sitio fantástico que es el Silo. Hace pocos días, en una mm, muy bonito mm, recorte o mm, noticia de prensa amplia, se hablaba eh, en extenso de este, de este sitio. Eh, pues bien, eh, la posibilidad de estudiar allí estos fragmentos eh, está dando, desde mi modestísimo punto de vista, unos resultados que espero sean tan ilusionantes para ustedes una vez que me hayan oído como para quien les hable. Y en segundo lugar, la segunda idea que quiero transmitirles como resumen de todos estos objetivos es la colaboración in, entre instituciones. Aparte de que, como ya han visto y esto no, no se puede ocultar hay una estrecha amistad entre la directora del museo Lola Baena y, y yo, el haber trabajado de, de forma mmm, intensa durante dos años prácticamente todos los días, todas las mañanas varias horas en este silo eh, y el haber tenido siempre la facilidad de poder acceder a él eso es un elemento para mí fundamental que habla no solo de la institución sino también de las personas algunas de las cuales están aquí y cito en, eh, este, en, este, en esta imagen la idea de sacar el máximo provecho a los fragmentos venía de antes. Recibe en este museo, de forma majestuosa, una pieza, el denominado Divus Augustus, la, la escultura sedente que tienen ustedes a la entrada. Como digo, preside esa entrada porque fue el primer objetivo que juntos nos planteamos en su momento, cada uno colaborado desde su punto de vista, y cuando teníamos algunos fragmentos, uno en el Museo de Bellas Artes, otro, dos, mejor dicho, en el Museo de Bellas Artes, otro aquí en el museo, a través de investigaciones previas de mi colega José Antonio Garrigues, pudimos hacer una investigación desde el inicio, pudimos virtualizar esa investigación a partir de la unión de esos fragmentos y pudimos sacar a la luz la investigación, digamos, en una revista uh, con, uh, con, con todas las características, por así decirlo, científicas, y de difusión, por otro lado, que va en paralelo, naturalmente la información en difusión, a partir del resultado, como digo, que hoy día se puede ver en el, el inicio. O sea que lo que voy a decirles hoy no viene, digamos, de nueva, sino que es conclusión de unos proyectos previos, creo que eh, enormemente interesantes por el resultado que tuvieron el que acabo de mencionarles. La idea sobre la que pivota esta investigación tiene cuatro referencias. La primera es la documentación y esta documentación se hace mediante la catalogación de las piezas, mediante la digitalización, virtualización, intentar de algún modo que eh, estas piezas pasen de pues del papel, del lápiz, de las sencillas características de material, dimensiones, a una dimensión segunda. En tercer lugar, la investigación. Una vez que conocemos a fondo las características de la pieza, vamos a investigarla. Daremos algunos eh, ejemplos de esto. Y finalmente la divulgación, bien a través de revistas científicas, como vimos antes, archivo español de arqueología, eh, catálogos de, de, diverso, de diversa índole en monografías, bien a través de charlas como la que tenemos esta mañana aquí o sencillamente en mis clases, en las clases prácticas con mis alumnos. Para la primera fase, para la documentación eh, y en parte también virtualización, ahí les presento en la imagen central, el, el, el laboratorio fotográfico eh, que, que montamos en una de las galerías del, del silo. Eh, trabajar en el silo es un lujo, verdaderamente lo digo eh, con la ayuda en ocasiones de mis alumnos que tienen ustedes abajo eh, para la realización de, de prácticas y resultado de todo esto resultado de todo esto eh, y en un segundo momento como parte de esa eh, investigación, de esa documentación primero lo que hacemos es digitalizar las piezas es decir, hacerle un modelo virtual para poder trabajar mejor en ordenador que no con objetos en ocasiones de muchísimos kilos de peso que no se pueden mover. Esto es lo que ha hecho mi compañero Máximo Gasparini a través de la fotogrametría, es decir, hacerle muchísimas fotografías. Yo no sabría explicarle en detalle las características de esta técnica, pero sí sé decirle que a través de muchísimas fotografías hechas a la pieza podemos contar con el modelo virtual de esa pieza que, repito, sirve para poder trabajar más a fondo la, la, la misma. Hola, yo no tengo reloj y no, no, pero avísame por favor cuando estemos a las menos cuatro así. Las, la última parte de esta investigación es a la que vamos a centrar eh, nuestra, nuestro interés y antes de entrar en la escultura voy a plantearles algunos ejemplos que ya hemos publicado y que creo que pueden ser mm, interesantes como lo que acabo de citar, como sencillos ejemplos de el, el, el, los pasos que acabo de comentarles. En un palet del museo, lo tienen ustedes en la imagen de la izquierda, entre otras piezas califales, emirales de, de todo tipo, se encuentra esta sencilla, modesta, eh, como ven ustedes, tiene 21 centímetros de alto, cornisa, con una decoración verdaderamente exquisita, a partir de una serie de molduras decoradas, eh, en las que alternan cabezas de eh, pantera y de, y de cabra, de macho cabrío y otra moldura eh, vegetal. Eh, el siguiente paso para la investigación de esta pieza fue el constatar si en el propio museo, a partir de estas características, es decir, de estas molduras, de lo que yo califico atributos de esta pieza, si teníamos, como digo, otras piezas similares a ella. Esta moldura que estoy señalando aquí, la que alterna estas cabezas de animales, es singularísima, no es una moldura normal, de hecho yo no he visto otras fuera de Córdoba. Y efectivamente, ...pudimos constatar la presencia en el museo de otra pieza... ...esta que estoy señalando aquí... ...observen que la misma moldura la tiene... ...coincide pues en material... ...coincide en dimensiones... ...coincide en decoración... ...pero además... ...afortunadamente y gracias a la, la, la, la bibliografía consultada... ...pudimos constatar la presencia de una tercera pieza... ...con estas mismas características... ...aquí se conserva menos pero esta es la, la moldura y una cuarta, esta, que señalo aquí, en una casa de subastas de Barcelona cuya ficha decía que la pieza procedía de Córdoba O sea, con toda seguridad, estas cuatro piezas pertenecían al mismo objeto. El siguiente paso, evidentemente, a partir de la, del análisis comparativo con piezas similares, es la restitución virtual. Ahí es donde voy cuando hablo de la virtualización como elemento fundamental para entender dónde eh, tenían un anclaje eh, lógico todas estas piezas. Y cuando montamos ese elemento absolutamente teórico, no, no, no tenemos seguridad absoluta de que las dimensiones sean exactamente esas, de que las formas sean exactamente esas, pero si no eran esas, eran muy parecidas. Cuando tenemos esa, eh, montado ese, lo que yo creo que es un altar Dedicado a Dionisos, a, a, a Baco, porque son atributos báquicos lo que está señalando aquí, sobre todo, incluirse en estas máscaras. Esta pieza es extraordinaria y es una pieza y es una pena que esté en, en, en, en, en manos eh, privadas. Pero el mercado tiene eh, esas cosas y no voy a ser yo quien, eh, quien, a pesar de lo que parezca, ahora es cuando debemos de empezar a estudiar la pieza. Es decir. Todo nuestro trabajo hasta ahora mismo ha servido únicamente para detectar la presencia de un objeto con estas características que vincular seguramente por el tema, la temática dionisiaca, la temática, eh, me van a permitir que utilice la palabra pícara de, de, de, de los personajes que eh, encierra, vincularlo, como digo, con el teatro romano, con el que está en los cimientos. El segundo eh, ejemplo que someto a su consideración son 11 fragmentos, aquí hay 10, me falta uno, eh, pero está por ahí. 11 fragmentos que estaban en distintas, eh, distintos lugares del, del, del museo, lógicamente no es que esto haya sido una mala praxis del museo, sino que eh, el museo va recogiendo piezas de, de muy distintas Manera, este no, es, no, no es cosa mía, pero si me permite Lola, eh, de excavaciones, de donaciones, etcétera, etcétera, a lo largo de muchos años. Eh, y, y el museo va colocándola, evidentemente, en los sitios que considera oportuna, y solamente hay que eh, ver que tiene una serie de características similares, igual que vimos antes: similar material, similar dimensiones, similar ornamentación. En ese caso podemos pensar que formarían parte del de mismo elemento, en este caso arquitectónico. Aquí ven ustedes una serie de líneas que suman lo que es una ménsula muy particular, porque la decoración que tienen no es de hojas de acanto como es lo normal en este tipo de piezas, sino que, es, sino que son eh, hojas de laurel, sobre lo que volveremos más adelante. Eh, esta serie de cornisas, eh, perdón, esta serie de molduras y estas otras que coinciden aquí. Como ven, todo ello va para, eh, que como eh, propuesta que, eh, que hago a la comunidad científica, la presencia de una cornisa de muy pequeño tamaño, veintitantos centímetros, no más. Eh, eso significa que sería una decoración interior de algún edificio. Si tenemos esta hoja de eh, laurel, como, dijo antes, como dije antes, símbolo de Apolo, ¿eh? Apolo nació bajo un laurel, a partir de ese momento siempre se le relaciona con, esta, con, este, eh, con este árbol. Si tenemos esta cornisa con una decoración exquisita que hace referencia a Apolo, esto formaba parte de un eh, edificio, de un templo, de un santuario, de algo vinculado con ese Dios, sin lugar a duda, del que no conocemos absolutamente nada por otro tipo de, de, de fuentes. Y hablando de fuentes, y aquí se encuentra mi antiguo alumno Ángel Luna, que estudió esto en su uh, trabajo de fin de grado, esto es un fragmento del labrum, un, un, un tipo de fuente romano, eh, para... Eh, Digo, eh, ponerlo en contexto que no solamente son elementos escultóricos, sino también mobiliario, eh, doméstico, eh, el, que, eh, el que podemos recuperar eh, con, este, eh, con este proyecto. Es decir, un tipo muy singular de fuente, eh, ven ustedes, esta sería la parte que se conserva en el museo y la restitución virtual la que nos hace entender la pieza completamente. Esto, si vamos a Pompeya... Si vamos a Roma, lo vemos en, en muy en ámbito doméstico, pero en un ámbito doméstico elevado. ¿eh? En, en, en unas casas con un perfil eh, de un nivel social muy elevado. Esto no era una, eh, esto no lo podía tener cualquier, eh, cualquier casa. Y además, si nos fijamos en este que tenemos aquí en concreto, este pie que ven ustedes aquí, ¿eh? Eh, podemos pensar que podía ser esta otra pieza, también del museo, la que formaría parte de este pie. De modo que de la misma fuente, no lo sé, de dos distintas muy posiblemente, con lo cual vamos sumando poco a poco. Después de este larguísimo prólogo vamos a empezar a hablar ya de esculturas. Y vamos a empezar con el los fragmentos que tienen ustedes en, en este palet. Eh, a partir de una investigación de José Antonio Garriguet eh, y de unas excavaciones que se hicieron en Duque de los ocho salieron a la luz eh, algunos fragmentos eh, exquisitos, verdaderamente de una técnica eh, elaboradísima, que eh, José Antonio, que Garriet, el profesor Garriet, planteó como posible eh, Hermes o meleagro o Dioscuro. Es verdad Aquí lo tienen ustedes, la pieza que estudió uh, mi colega, junto con otras piezas que salieron en, ese, eh, en esa excavación y que el público, eh, el público realmente solo este torso y que llegó, como digo, a la, a la conclusión de eh, tratarse de algunas de estas divinidades. Se trata de un personaje, como ven ustedes aquí, atlético, impúber cosa que es importante, todavía no ha alcanzado la madurez eh, sexual, con eh, esta clámide, esta capa corta que eh, adorna y decora los hombros con la parte de atrás y lo primero que hicimos fue intentar eh, reconstruirlo a partir de, toda esa, eh, de todos esos materiales in situ ...pero coincidirán ustedes conmigo en que no es lo mismo verlo de esta forma... ...por muy buena voluntad que tuvimos mi amigo Máximo Gasparini y yo... ...que verlo de esta otra forma... ...él se encargó de virtualizar eh, todos los fragmentos... ...disculpen los colores, pero los colores señalan las, las distintas piezas... Que, eh, ...que forman parte del lote... ¿eh? Eh, ...eso digamos que es para contar el número de piezas y eh, el resultado final sería este que tienen ustedes aquí. Eh, de esta manera entendemos mucho mejor el personaje, eh, no vamos a entrar en detalle de él y de todo su significado. Sí es un joven, como digo, eh, impuber, tamaño algo menor del natural, en ámbito termal, lo que es importante saberlo, porque eh, al carecer de atributos, este no tiene algún atributo con el que vincularlo. Antes hablábamos del laurel como vínculo de Apolo. Este en concreto no tiene ningún eh, de estos atributos. Puede ser en consecuencia eh, la representación de Apolo, de Mercurio, de Hermes, eh, de Castor y Pollux, los gemelos, los de Oscuro y de, otras, eh, de otros personajes. En cualquier caso, la vinculación y la relación eh, por el carácter ideal de ese cuerpo cuando hablamos de carácter ideal estamos hablando de representación sobre todo del varón eh, desnudo con eh, una vinculación eh, con los dioses o los emperadores vinculados a los dioses y siempre tienen un cuerpo excelente ¿eh? esa es la idealización que lo que hace es vincular la perfección anatómica a este tipo de personajes como un objetivo a seguir para los jóvenes que se eh, hacían deporte en las termas, al igual, exactamente igual que esta mañana estuve en el gimnasio nadando eh, eh. un rato, allí hay una serie de chicos formándose en el físico, eh, exactamente igual, igual que hace 20 años, para que vean ustedes que la cosa no ha cambiado tanto. Es verdad que entonces se formaban sobre todo y fundamentalmente para ir a la guerra, para estar preparados y defender a sus ciudades, afortunadamente hoy día no es lo mismo, pero ese carácter ideal de formarse el cuerpo como parte de una disciplina, ¿eh? no solamente eh, física, sino también intelectual, eso es lo que prima y eso es lo que está como primera referencia de este, de este personaje. Con esta pieza yo les voy a pedir que hagan un acto de fe. Eh, que hagan un acto de fe porque la pieza es extraordinaria, pero no es nada más que lo que ven ustedes ahí. Tres dedos y un tres dedos no completos y un elemento que está dentro de esos tres dedos. Vamos a ver si yo soy capaz de transmitirles a ustedes mi veneración hacia esta pieza. Fue otro alumno mío eh, el que me indicó que estos tres dedos, que como ven ustedes tienen algo, están tocando, no sujetando, tocando un elemento central, que yo todavía no he sabido mmm, con seguridad si es lo que opino, lo que verán ustedes ahí, estos tres dedos tienen la característica de que son justo el doble del tamaño natural de, eh, yo no voy a entrar con medidas, pero me he medido el dedo, creo que el mío mide 8 o 9 centímetros. Este mide, lo hemos visto antes, 18 creo recordar, o 15. ¿eh? Si, no, no, no, perdón. si yo sumo la medida de las distintas falanges, y eso lo he hecho, me da 18 centímetros. Mi dedo mide aproximadamente 9. O sea, estamos ante un personaje el doble del tamaño natural estamos hablando de 3 metros y medio aproximadamente de alto, tal vez algo más tenemos que desechar para saber qué es lo que esta, esta mano tiene en el centro eh, tenemos que desechar el que sea un rótulus, el rótulus es el, el, el pergamino que suelen llevar algunos eh, algunas esculturas togadas, eh, como la que está hoy día eh, abajo en la planta segunda, un fantástico, eh, togado. No es este rótulus porque, como ven ustedes, no tiene esa forma cilíndrica. Tampoco es un cetro. El cetro en Roma, en la exposición del C3 hay un cetro romano original, yo les, les animo a que vayan a verlo, una cosa absolutamente excepcional del Palatino, de Roma. Tampoco es un cetro, porque la forma troncocónica de ese, de ese elemento elimina que pueda ser esto. Tampoco es, son los rayos de Júpiter. ¿eh? Los rayos de Júpiter suelen ser, o suelen representarse como, eh, como una madeja de lana, literalmente. ¿no? Mi amigo Ángel Ventura profesor Ángel Ventura, me dio la clave un día y me dijo, Carlos, mira, a ver si esto puede ser un plectron. El plectron es la púa de nuestra guitarra y de nuestra, y de nuestros um, instrumentos musicales. El plectron es lo que se utilizaba para tocar la lira. Aquí ven ustedes una serie de musas tocando la lira con el plectron, que tiene una forma, vuelvo a la nuestra, muy parecida a este plectro. Aquí lo tienen, aquí lo tienen, aquí lo tienen. ¿Y quién es el inventor de la lira? ¿Y quién es el dios que tiene una relación directa con la lira y con las musas? Apolo, otra vez Apolo. Y llegamos al acto de fe al que yo antes me refería que hicieran todos ustedes conmigo. Mi idea, es que lo que tenemos es justamente esto es decir, la mano apoyada de Apolo con el plectron en el interior tal y como ven ustedes aquí o bien en auténticas obras de arte como son el, eh, el Apolo Liqueios o las copias del Apolo Liqueios sobre lo que hablaremos ahora en estas copias verdaderamente extraordinarias del British ...del Museo Británico, procedente de Sirene y de los Capitolinos. Esta y esta pieza, y esta también, son copias romanas... ...no puedo entrar aquí a, a, a hablar de, de, de este complejo panorama de la escultura griega y romana... ...las copias romanas de originales griegos, que nacieron en el mundo griego. En concreto, esto nació en el siglo IV, en el siglo V a.C., y las fuentes cuentan que el Apolo Liqueios, porque estaba en el interior del liceo, es decir, de un centro para la educación y para la formación, el Apolo que tenía la cítara, Apolo qui cítaram tenet. Pero tiene la cítara con la mano izquierda. Observen ustedes la eh, situación particular y peculiar de la mano derecha. Está descansando la mano. Después de tocar tanto la lira, descansa la mano y no la descansa estirándola, la descansa en la cabeza. Eso crea un modelo que se ve muy bien en posteriores eh, representaciones de otros personajes que están tumbados, descansando y con la mano aquí arriba. Es, a partir de ese momento, el descanso implica tener la mano encima de la cabeza. Por eso, eh, mi idea es que lo que tenemos... <risa> a partir de esos fragmentos de ese fragmento es que tenemos a un Apolo eh, copia romana de un original griego de tres metros y pico de alto y que tenía esta, esta lo que formaba parte de este tipo el, eh, la derivación del Apolo Liqueios del que se conocen además distintos como ven ustedes aquí exactamente igual que esto eh, exactamente igual eh, que esto pero evidentemente no tenemos nada más que si mi hipótesis es aceptada y si he eh, eh, sido no capaz de convencerlo no tenemos nada más que esta pequeñísima parte algo más tenemos de este nuevo ejemplo este lo tienen ustedes en el segundo patio eh, entrando a, a mano derecha del segundo patio es la pierna de la calle la pierna, eh, la pierna de Apolo efectivamente que apareció eh, en una pequeña calleja que hay en la calle Barroso y que se llama la calle de La Pierna porque apareció y fue eh, donada a este museo en los primeros años del siglo XX, creo recordar, tengo, la, eh, el, tengo por ahí la, la, la nota, eh, eh, y a partir de ese momento la calle adoptó esta, este, este nombre, ¿no? la calle de La Pierna. Fíjense eh, en que serían tres los elementos que componen esta pieza, por un lado el pie derecho desnudo de un personaje, previsiblemente masculino, eh, y que está pegado, que está apoyándose, digamos, vean ustedes este, este elemento que está eh, apoyándose en un tronco, una pierna y una lira. Aquí está la lira. La lira es un caparazón de tortuga con los cuernos de antílope. ¿eh? Esa es la lira como tradicionalmente se, eh, se le entiende. Y este, este, este, esta piedra o este tronco sobre el que se apoya, que está revestido, por esta, eh, este elemento que veíamos antes, ¿no? esa pequeña capa eh, que se llama clámide y que decora el, el, el, el, el, el hombro, más o menos los dos hombros del eh, personaje. A partir de esos elementos y solamente con esos elementos somos capaces de poder saber la forma aproximada que tendría este eh, personaje. Aquí ven tres ejemplos que también les presento que cumplen con los tres elementos que acabo de citar, el tronco o piedra con la clámide encima, incluso con ese broche tan característico que también tiene la pieza cordobesa, encima la lira y al lado la pierna en este caso. Ustedes me podrán decir, sí, pero la pierna cordobesa está al contrario, es decir, la pierna cordobesa está a la derecha. Eso, estos efectos, no tiene ninguna trascendencia da exactamente igual que esté el soporte a un lado o a otro. Lo que tenemos como conclusión de lo que acabo de eh, decir es un nuevo personaje, un nuevo eh, Apolo de unos dos metros y poco eh, de, de, de alto, que es interesante que apareciera allí porque en la zona de Altos de Santa Ana, la zona de Ángel de Saavedra, como veremos al final de la intervención, eh, está guardando secretos creo que importantes y, y secretos que poco a poco estamos intentando sacar pero que todavía queda mucho por lo que, eh, por lo que eh, trabaja en cualquier caso, repito una nueva presencia y aparición de Apolo ¿eh? y en este caso sabemos que procede allí la mano anterior, la mano del plectro no sabemos de dónde procede entonces tenemos ese ese, ese algo parecido supone con lo, que, eh, con lo que les presento ahora. La cuarta escultura. ¿Qué hora es? no. Tenemos un poco de tiempo todavía. La cuarta escultura. Eh, aquí les pido disculpas por la fotografía, porque no tengo una fotografía, no tengo una fotografía buena de, de, de la pieza. Les pido disculpas, pero la, la pieza no es más que esto. Es un trozo, un troncón, una parte de troncón de palmera, que ven ustedes aquí, y luego un sencillo talón, el talón del pie derecho, eso sí lo tengo claro, el talón del pie derecho que a efectos de dimensiones de aquí, aquí mide 30 centímetros con lo cual el personaje calzaría un 60 centímetros de pie. Eso evidentemente nos está dando ya una clave, una vez más la colosalidad como característica de la escultura eh, romana. Esta sí sabemos dónde, de dónde viene, de la zona de la calle Morería, es decir, eh, zona forense, zona del centro de culto imperial, eso sí es algo que, eh, que conocemos. A partir de, de estas eh, investigaciones eh, hemos podido sacar algunos conocer, algunos paralelos, entre ellos la pierna que tienen ustedes aquí, esto está en, en los jardines de la Vila Doria Panfili eh, en Roma y que viene muy bien a efectos de paralelo porque de nuevo tenemos este pie y este, en este caso el, el, el, el pie completo junto al troncón de palmera y este pie completo mide 40 centímetros. Le debo la, la, la foto a mi amigo José almoguera que me la ha seguido muy amablemente. Eh, si eh, 40 centímetros eh, sabemos la, la altura eh, original de esta pieza eh, la altura original de esta pieza que tiene un pie de 40 centímetros es 2 metros 20 m. luego nuestra pieza puede tener un tercio más, o sea pues 3,30, treinta, tres y medio volvemos de nuevo como digo a este tipo de dimensiones eh, colosales eh, a partir de un análisis eh, en detalle tanto del troncón como del eh, talón no soy capaz de llegar a un acuerdo, al igual que dije antes, aquí debo plantear varias posibilidades. Yo hasta ahora no he sido capaz de poder definir si la pieza se puede fechar en un primer momento imperial, en el periodo julio Clavio, primera mitad del siglo I después de Cristo, representando posiblemente a Divo Augusto, es decir, algo similar al sedente que tenemos a la entrada del museo, pero adoptando otro tipo, ¿eh? en este caso un tipo eh, de pie. O bien debemos de trasladar al siglo segundo, donde hay una serie de emperadores bien fechados y bien datados, como Trajano y Adriano, con este tipo también de decoración y apoyándose en, en una pierna. Dejo y planteo estas posibilidades porque, como digo, no soy capaz de poder eh, cerrarlas. No me va a dar tiempo de eh, llegar donde quiero, esto lo vamos a dejar para otro momento, eh, si ustedes me lo permiten, y si tenemos tiempo, pues vuelvo a él eh, con anterioridad. He dejado lo mejor para el final, naturalmente, eh, y lo mejor es eh, algo que hace dos años ya Lola y yo presentamos en calendas de hace dos años, y que sin ningún tipo de vergüenza, pues yo tengo que reconocer que no estaba muy acertado entonces, y que la hipótesis que yo planteaba entonces con esta figura, pues ahora pienso que es otra cosa eh, muy parecida, pero diversa. Empezamos de, desde el principio. Tienen ustedes este fragmento de brazo, por Dios, si, si alguno de ustedes duda de lo que ve aquí, que me lo diga porque se lo intento quiero decir que no hagan un acto de fe también con esto, es un brazo, la parte del codo, un brazo con un manto encima, una parte de un manto encima, y un elemento que sostiene ese brazo. ¿Eh? Está, estaría más o menos así, sosteniendo un atributo importantísimo para nuestra investigación, un atributo que es parecido a un cetro, en la broma con los compañeros de CTMET, la empresa que me han hecho las restitución virtuales, que era el palo de la escoba, un palo de la, un palo de la escoba pero a modo de cetro, naturalmente. Y fíjense ustedes en la clave de todo esto. El final del palo de escoba, por seguir con la broma, adopta una forma de ala, un ala. Una alita, evidentemente tendría otra alita en el otro lado, y eso ya significa que lo que tenemos aquí es el atributo de Hermes, Mercurio. Eso es el caduceo, es la representación del eh, dios Hermes, de Mercurio. Luego ha pasado, hoy día, con la farmacia, la medicina y todo eso, pero en origen era el atributo de... ¿Y por qué digo que esta, este modelo virtual que me hicieron... Eh, y yo asumo toda la responsabilidad los compañeros de, de CETEMET eh, escultura que a partir de las dimensiones que les dije antes, medía sin lugar a dudas de 3 metros y medio a 4 de alto, y este procede también de la calle Ángel de Saavedra con lo cual eh, esa zona encierra eh, mucha, mucha información porque yo pensé que podía ser el, un tipo escultórico eh, tipo de mercurio un tipo Particular y hoy día, hoy día pienso que se trata de otro tipo eh, escultórico. Los tipos escultóricos son sencillamente las creaciones que los grandes maestros, los grandes escultores en época griega hicieron. Cuando uno de ellos crea un modelo, Fidias por ejemplo, Fidias crea un modelo de mercurio, ese es el modelo fidiaco y en época renacentista, o en época cuando se empieza a conocer eh, la escultura griega, pues se le da un nombre, se le da un nombre para distinguirlo de otro, y ese nombre que se le da es el de Hermes Ludovici, por la colección romana en la que estaba. Este era el tipo de tradición fidiaca, este era el tipo que inventó Fidias, que creemos que inventó Fidias, ¿eh? pensando y conociendo la fuente, los paralelos, había un tipo anterior, que es el llamado Hermes Ingenui, que es el que tienen ustedes aquí, del estilo Severo. Había otros tipos inventados posteriormente, siempre del mismo Mercurio, siempre del mismo Hermes, que adoptan otros, otros, otras formas eh, distintas a las que hemos visto, y a eso se le llama tipo. Cuando yo planteé en su momento eh, ya digo, eh, el, el tipo Andros Farnese me equivocaba, no era ese, y hoy día puedo asegurarlo y aseverarlo porque, además del brazo que acabo de mencionar y que acabo de analizar, en los almacenes se conserva un brazo colosal de 54 centímetros de dimensión, de aquí aquí, con una forma determinada, que es determinante para poder saber que formaría parte del mismo modelo y, sobre todo y fundamentalmente, una deliciosa cabeza también colosal, que es la que tienen ustedes aquí que acaba de salir publicada en un trabajo eh, en la que yo he tratado esta cabeza, pero sobre todo a otros efectos de, yo creo que esta cabeza es de Hermes, por supuesto, Hermes Mercurio cuando hablo de Hermes, indistintamente podemos decir el Hermes griego en Mercurio romano yo pienso que esta cabeza es una reelaboración de una diosa anterior, de una Atenea anterior, que fue reelaborada en un momento dado por razones que no, estoy capaz, no soy capaz de eh, adivinar ahora y en las que no vamos a entrar por falta de tiempo. Fíjense ustedes que tanto esta cabeza como el primer, la primera pieza salieron de Ángel de Saavedra, otra vez más. ¿eh? A partir de estas tres piezas y de comparación con, eh, aquí tienen ustedes eh, el trabajo que han hecho también de la empresa CTMED es extraordinario porque me evita a mí el que ustedes hagan un acto de fe de que efectivamente este alita que tienen ustedes aquí tenía el, el pandán tenía la otra alita y que todo esto formaba el caduceo el, el, como digo, el atributo de, se ve bien, ¿no? El, sí eh, el brazo la disposición del brazo, vale, la disposición del brazo es singular. Yo lo primero que pienso cuando veo un brazo tan con el, el ¿cómo se llama esto? El bíceps, tan desarrollado, es que está, un tío está atándose la cinta. Yo pensaba que podía ser un atleta que se está atando la cinta. Sin embargo, no hay atletas de tres metros y medio o cuatro de alto. Con lo cual tenemos que eliminar esa posibilidad dejamos eh, eso eh, de ese lado y pasamos a la cabeza. Como digo, esta cabeza me parece que formaría parte de una escultura primero de la diosa Atenea y en segundo lugar que fue transformada por una serie de razones que están ya publicadas y que se convirtió en un mercurio, la cabeza de un mercurio, y es la que tienen ustedes aquí. Con estas tres piezas y con esta composición, aquí, eh, para que vean ustedes hasta qué punto es idéntica la pieza cordobesa de otro mercurio bien conocidos ¿eh? de distintas colecciones, lamento no haber puesto, generalmente pongo de dónde viene cada uno de ellos, lamento, este viene de la Living House de... de um, Frankfurt. Eh, esta es de la colección Torlonia, si no, me equivoca, y, eh, si no me equivoco, y este puede ser, pero no estoy completamente seguro, de la Glyptotec, um, uh, no. Bueno, lo lamento, ¿no? no sé ahora mismo de dónde viene. En cualquier caso, el pétasos, el sombrero de Hermes, es el mismo tipo. El cabello es idéntico, como ven ustedes aquí. No cabe duda, desde mi punto de vista, de que este tiene que ser Mercurio. Y el trabajo final que ese sí le compete a la empresa CTME y que gracias a ello he tenido es que la, la, la constatación de que en Córdoba tenemos la copia de un famosísimo eh, Mercurio, Hermes, de un famosísimo, una famosísima escultura eh, clásica, el, eh, conocido como Hermes Ludovici cuyo paralelo tienen ustedes aquí, y por eso señalaba la presencia de este brazo. El Hermes Ludovici, es el Hermes que está pensando, es el Hermes pensante. Eh, por eso tiene el entrecejo también fruncido como parte de esa, de esa uh, representación. Es verdad que en este caso, aunque tanto la ponderación del pie, teórica, yo no, no tengo ningún fragmento del pie y tengo que pensar que es así, pero simplemente la cabeza que, de, de, de, desde mi punto de vista, no admite otra interpretación más que esta. hasta el brazo y sobre todo la, la representación en un 3D como tienen ustedes aquí en un modelo virtual me permite constatar que todos son de la misma dimensión ¿eh? y que si todos no pertenecían a esta pieza es que había dos o más piezas de la misma dimensión que este personaje. En ese sentido, yo creo que sería este, el, el, el, el, digamos, el Hermes Ludovici, la solución más cercana a, a este puzzle que teníamos en un, en un principio. Concluyo ya eh, mi, mi intervención y, como dije al principio, pues este es el, mea, el, el tono, el mea culpa de lo que yo creía que era este modelo. Ahora pienso que es este otro, creo que eso es ciencia y que el avance implica este tipo de eh, reflexiones y este tipo de eh, avances en, en el conocimiento. Eh, repito que eh, concluimos eh, esta charla eh, poniendo sobre un plano también virtual de la eh, ciudad romana ...todos aquellos elementos que hemos, ...alguno más, ¿eh? que hemos visto hoy aquí... Eh, ...alguno más porque he metido la pieza que no hemos estudiado... ...que no hemos eh, podido ver del templo de la calle de Claudio Marcelo... Eh, ...también el, el, el Hércules que apareció cerca del Banco de España... ...en Gran Capitán... ...pero bueno, todas estas piezas son nuevas... Eh, eran, ...son inéditas... ...y como decía antes sorprende el que en esta zona, Altos de Santa Ana, la zona de Ángel de Saavedra, ahí hubo de haber algún elemento de referencia, arquitectónicamente hablando me refiero, que acogiera a esas esculturas. Eh, no es casualidad que salgan ahí. Tiene que haber algún, no voy a decir eh, nuevo foro, pero alguna plaza nueva, algún centro de referencia, Será la zona de él conocido como Vicus Hispanus, y ahí tendría que haber algo que estamos evidentemente trabajando. Conclusión a este trabajo. Además, de las conclusiones que cada una de estas piezas pueda tener, eh, este trabajo plantea la necesidad de seguir trabajando en este ámbito para interpretar ya no solo cada uno de estos elementos, sino eh, dónde pertenecían cada uno de estos elementos. ¿A qué ámbito? casi todo de ellos públicos, excepto la fuente esta de ámbito privado, con qué se vinculaban templos, foros, etcétera Es decir, que esto afortunadamente es una investigación que tendrá continuidad y que espero que Lola me deje venir aquí dentro de dos o tres años a contárselo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, El profesor Márquez sabe que tiene las puertas abiertas, lo mismo que todos y todas las investigadoras que vienen aquí y que nos ayudan a, a conocer un poquito más nuestra ciudad y nuestra cultura. Eh, bueno, pues a lo mejor a algunas personas les puede parecer un poquito árido. ...que no, que ha estado muy bien, lo ha explicado muy no, bien... Lo entendería... Por sí, razón. no, no, pero no, no... Lo que quiero decir es que lo que nos interesa a nosotros... ...y como ustedes saben, nuestras charlas son desde muy diferentes puntos de vista... ...también mostrar un poco cuál es el, el proceso del trabajo en arqueología... ...y cómo se llega a, a, donde, a donde llegamos a la hora de exponer... ...y dar a conocer también, creo que como conclusión y en eso coincidimos mucho en la gran riqueza de, de este museo como reflejo de la propia provincia, ¿no? de la riqueza arqueológica, en este caso de la ciudad, pero también de, de la provincia, que tenemos un museo que tiene ya más de 158 años, pues ha ido recogiendo a lo largo del tiempo mucho. Y ahora pues tenemos eh, en nuestra mano una serie de técnicas que nos permiten unir esas piezas que vinieron descontextualizadas y cada una ingresaron de una manera diferente el profesor Marquez ha hecho referencia al dibujo que tiene usted abajo que es impresionante y bueno, hasta que hemos logrado conocer cómo dos piezas que estaban en el Vallarte que llegaron por un lado y otra que llegó aquí por otro lado y en épocas diferentes formaban parte de la misma pieza, ha sido gracias a estos medios. Con lo cual, bueno pues, por parte del museo esa es nuestra reflexión, además de que nos sirve bueno, pues la cultura romana y lo que se llama, como muy bien definido Zanker en su libro, el poder de las imágenes, no es otra cosa que una gran propaganda que se da en el ámbito público romano. Y como nosotros decimos siempre, Augusto fue el primer gran propagandista político y social de la historia. Y, y de ahí pues venimos aprendiendo desde hace tiempo. Es lo que yo, como parte del museo, Quería, quería concluir. Y nada, tenemos tiempo para dos preguntas nada más. Si a ustedes le ha quedado alguna duda, pues pueden preguntar, Manuel. ¿qué Hola, días. Yo, con curiosidad, esta última pieza que nos ha puesto, el busto que es tan tan parecido a otros puestos que nos ha enseñado de Apolo, ¿por qué dice usted que. De, que perdón, de, de Hermes. Sí, sí. De Mercurio. De Mercurio. De Mercurio sí. Sí, pero, ¿Por qué? Perdón, no, no, no. porque dice que, que cree que el origen puede ser un, una cabeza de Atenea. Eh, tiene una serie de reelaboraciones en los laterales, no he traído la foto, eh, no era. Eh, tiene una serie de reelaboraciones en los laterales donde se ve perfectamente que donde hoy día son caracolillo, lo que hoy día, permítame la expresión, o uno, esos rizos muy cortos, en principio eso eran unos mechones alargados. Y se ven en los laterales, todavía se ve el esto. Eh, en segundo lugar, porque el, el pétasos, el sombrero, eh, el sombrero tiene eh, la parte de la parte lateral tiene una parte cortada y otra parte original. No tengo aquí las imágenes para poder. Eh, decirlo. Pero eh, hay argumentos suficientes de peso para poder pensar en una transformación de la cabeza de una diosa de Minerva, tenía Minerva, a la reelaboración en un Mercurio. Yo era muy reacio a, a aceptar que una imagen de un dios o de una diosa se podía cambiar fácilmente. Sin embargo, eh, paseando con mi mujer en los eh, capitolinos, el año pasado estuvimos unos meses allí estudiando precisamente esto, estos temas, eh, en, en una de las galerías de los capitolinos pues, se encuentra un dios, eh, la cabeza de un dios, del siglo II a.C., perfectamente, un bellezón, verdaderamente clásico, con el cabello y si se fija usted por detrás tiene todavía los restos del casco de Minerva aquí atrás. No se lo quitaron, porque no hizo falta. Si la visión es frontal, tú no te das cuenta que detrás el tío tenía, eh, perdón, eh, la cabeza del dios tenía restos del casco. Y ese casco era de Minerva. Y ahí no cabe, por el tamaño, es de Minerva. Y hay otro ejemplo en un museo, eh, y, y con este creo sinceramente que, que opina igual. Pero lamento no poder, es que las imágenes no las he traído aquí porque no era el argumento que, que, que venía a defender Pero creo sinceramente que hubo una transformación en, en, en esa cabeza. Sí, la reutilización de materiales también es un elemento que, que estudiamos y es muy, muy común. Y todo lo que hablamos ahora de reciclaje y de sostenibilidad, no vamos a llegar a la economía circular, pero bueno, tenemos, tenemos donde donde verlo en la antigüedad y se ve también, ¿verdad? Hay una exposición ahora en, Milano, en Milán, que yo no conozco, que es precisamente sobre eso. Sí, sí. Salvatore Setis, un enorme historiador del arte y arqueólogo, coordina o comisaría una exposición que se llama Recycling Art, o no sé qué, donde, y eso es algo que, que, que, que hemos hablado muchas veces, ha recompuesto eh, los fragmentos de Constantino, los fragmentos colosales de Constantino que están en el patio de los Capitolinos, el tío ha reconstruido en cocho el, el coloso de, de, de Constantino. Y son los pues, cuatro metros y pico de Constantino sentados. Eh, pues eso es lo mismo que queremos hacer, y lo haremos, Lula, a, a, a, a, a algunas veces con algunas de culturales, como seguro que sí. Y por ¿Y eso es reciclaje, sí, perdón, sí, eso es sí. reciclaje Claro, de eso, de eso también estudiamos nosotros Por sacar también un poquito de pecho Por nuestra Córdoba y por nuestro museo Paseando con sí, ellos, sí. por los capitolinos Y por el museo, por los museos, de, por los mercados trajanos Allí pueden ver ustedes una copia exacta De nuestra turacata, de la importante turacata que tenemos aquí Que no les queda en Roma ningún modelo ...ni le queda ningún reto y lo hay en Córdoba... ...Córdoba como reflejo de lo que sucedía la, la pro, en la propia Roma... ...o sea que Córdoba está presente sí, sí, sí. también en Roma de esa manera... ...si tiene alguna pregunta que daría... ...Alberto, cortita... Bueno, ...yo la enhorabuena por tu magnífica charla... ...eres un amigo Porque, y en consecuencia... la eh, muestra de tu, de tu exactividad... Y de, de tus amplísimos conocimientos en escultura romana, sea arquitectónica o de figuras porque sí. un codito ahí de no sé qué. La, la gente de pedrusco Y sobre todo de sacarle ese partido a los fondos del museo de aquí o están en el almacén. Bueno, eso es la graduación. mi pregunta es, eh, esa escultura colosal, y yo no sé si has comentado lo de la, de la gloria, a mí lo que me recuerda mucho es a, a las esculturas colosales. Adrianeas de. Esta. de bueno, todas. Sí sí sí, sí, sí, sí. No sé si, qué cronología está barajando. Sí, para... sí, efectivamente. Eh, de esta, yo creo que a partir de, la, de la, del estilo, eh, una cronología antonina, fundamentalmente, podría ser perfectamente de Adriano o de Antonino Pío, su sucesor. O sea la primera mitad del siglo II mm, después de Cristo eh, es que esta no, esta vamos a dejarlo esta, esta no lo sé eh, Alberto, esta puede ser tanto Julio Claudia, primera mitad del primero como primera mitad del segundo la pregunta es interesante. Esta, esta es Adrianeo seguro esta es Adrianeo seguro, la pregunta es interesantísima y esto no lo sé por el fragmentito ese yo podría pensar, si lo ponemos como paralelo, los que se conocen hoy día en Roma, el templo de, Mar... Perdón, de Apolo, Apolo Sosiano. El templo de Apolo Sosiano tenía una estatua de 5 metros de alto, como estatua de culto, de Timárquiles del siglo II a.C. Entonces, si yo pongo como paralelo, pues, el periodo tardorrepublicano, primo gusteo, pero no lo sé. En cualquier caso, volviendo a tu pregunta, somos conscientes de la cantidad de material que hay en el periodo Julio Claudio, eh, la primera mitad del primero, pero ¿qué pasaba en la época de Adriano? Ahí es donde se encaja esto. Córdoba apenas tenía nada del periodo adrianeo. Y Córdoba en el siglo II, hombre, simplemente con el hecho de que hubo dos emperadores originarios, Trajano nació en Itálica, es decir, la Bética, de cuya capital era Córdoba, y Adriano era descendiente de esa, de esa misma familia, Córdoba tuvo que celebrar el que llegasen al solio imperial, de alguna manera, dos de sus hijos, insisto, uno nacido aquí, el otro no, pero de familia. Ahora estamos viendo de qué manera Córdoba celebró. Y Córdoba, en ese sentido, era, mmm, me van a permitir la expresión, no se enfaden, muy pelota. Es decir, el máximo, tirar la casa por la ventana, Esculturas de 3, 4 metros de alto, de mármol griego seguramente. Eso no lo he dicho porque están los análisis todavía que no lo tienen que demostrar. Pero este mármol se traía con los mejores escultores, eso cuestaba muchísimo dinero. Entonces, esta es la Córdoba Adrianea que en honor a, a José Antonio Garriquet, él empezó también a, a trabajar con algún trabajo sobre cultura Adrianea. Pero esta es la, la Córdoba Adrianea colosal que está vista y que creo que en Ángel de Saavedra se irá dando sorpresa. Ángel de Saavedra abarca desde época usted allí apareció Libia, allí apareció Tiberio, allí apareció la Esfinge. Eh, hasta época tardía, en el siglo III, se construye un templo a Diana posiblemente. Entonces, ahí hay algo seguro y parte de ese algo eh, tuvo que tener una monumentalización en época adrianea. Unos dicen que Adriano pasó por aquí en el viaje que hizo a España, otros dicen que no. Desde luego, si no pasó, sí dejó reflejo. Y yo creo que el reflejo del paso de Adriano es parte de lo que hemos visto hoy. Pero estas son conclusiones que todavía requieren mucho... Gracias Alberto. Gracias. Bueno, yo como hablo mucho cuando estoy con Carlos, solamente apunta una cosa que estaba acostumbrada a las conferencias, me va a permitir... Una punte que es de lo que yo estudio. Que de lo lo que pido, yo estudio. Si estamos hablando de época adrianea, si estamos hablando de la dinastía antonina que va en el siglo II y que mmm, tiene el soporte económico de los grandes lobbies del aceite de Córdoba, evidentemente esos grandes lobbies querían poner en el manifiesto que habían puesto unos emperadores, porque al fin y al cabo ah. la línea imperial de esa dinastía del siglo II después de Cristo, la legitiman las mujeres no lo sabéis los arqueólogos no la legitiman los emperadores o sea, toda la línea va uno viendo y son las mujeres que son mujeres de Córdoba y de Espejo de las grandes familias que controlan el comercio y la producción del aceite las que están poniendo y quitando emperadores, lógicamente eso tendrían que eh, revalorizarlo de alguna manera aquí en la propia capital de la Bética, de donde salía el comercio del aceite no sé si estarás de acuerdo, es pero de acuerdo. Es, es, es el contexto sí, sí. que luego a nosotros nos va a servir para conocer el porqué de estas cosas, totalmente así que perdonadme que hoy he hablado más no, de lo bueno. que debía pero bueno, como, como estamos acostumbrados, hasta los dos así la limón, pues nada muchísimas gracias y bueno esperamos para la, la próxima actividad y bueno, que eh, que saben que estamos abiertos durante todo el, todo el puente de Andalucía con diversas actividades que pueden disfrutar cuando quieran. Muchísimas gracias.